Continuamos en esta Dirección Regional de la Policía con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a conversar en estos momentos, vamos a tratar verdad, de conversar con el General Suardi, nuevo comandante eh, en la Dirección Regional noreste, noreste, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a ver verdad, cómo marchan los trabajos en la región, en mira de seguir eh, protegiendo, salvaguardando la vida de todos los ciudadanos de la región del Nordeste. General Suardi Bienvenido a nuestra cadena, en vivo, Telenor Semana Santa 2018. Sí, muy buenos días. Eh, hemos estado recorriendo los diferentes bañarios de la dirección regional. Ayer estuvimos en Nagua, el señor director general estuvo en lo que es la parte de Samaná y la terrena, recorriendo. Eh, hemos estado dándole todo el apoyo a las, a las unidades de socorro. De igual manera, no tenemos uno... 400 miembros de la Policía Nacional haciendo labores de prevención, dando el apoyo a la unidades de, de Socorro, eh, así como también hemos estado protegiendo las actividades en las iglesias, que han realizado muchas actividades, eh, así también los, las áreas comerciales, hemos mantenido la presencia policial y la... Eh, en, la en los diferentes bañarios, ahí tenemos también miembros de las Fuerzas Armadas eh, dándole protección a los bañistas. Hasta ahora han mantenido un comportamiento eh, excelente. Esperamos que la ciudadanía siga manteniendo ese comportamiento y que ellos se sientan seguros y tranquilos, que hemos estado protegiéndolo y segu seguiremos protegiéndolo para que disfruten de su Semana Santa feliz. Daniel Suardi, finalmente entonces un llamado para estos días que restan de este feriado de la Semana Mayor para toda la ciudadanía. Sí, que eh, sigan disfrutando, pero que recuerden que eh, las personas que conducen vehículos no es bueno que estén ingiriendo bebida alcohólica, así como también cuando vayan conduciendo que no estén cogiendo llamadas al celular, mucho menos chateando, eh, de igual manera... Eh, los en los bañarios no usar armas de fuego, no usar armas blancas y que sigan disfrutando, nosotros seguiremos protegiéndolos para que se sientan seguros y tranquilos y así puedan retornar a su casa y encontrarse de nuevo con su familia. Muchísimas gracias General, muchísimas gracias. Bueno, han sido las palabras del General Suardi, nuevo comandante de la Dirección Regional Noreste con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros continuamos en esta cobertura total, Semana Santa Telenor 2018. ¡Gracias